Yo. Golden style banda. <tose> estilo de oro. Manos arriba. Manos arriba. Manos arriba. Yo, yo, yo, yo. Yo. Muevo las piezas de este juego como quiero, porque, porque puedo. Después por speed que llegue a con, con un dedo. vaya ¿Cuántos quieren verme abajo y no me hallan? No puedes joder conmigo, no, no das la, la talla. Las mentiras del MC son su tumba en un desliz. Así que si la cagas, no quieras beber yeah, de mi cáliz. Suelto rap sin propios faltos de moral. Que solo creen en mí, yeah. y en el puto día de tu funeral. Me gusta hablarle a todos, men. Nada más bien eres tibio, no quieres quedar mal con nadie. Nadie. Por eso no me fío, por, por eso, eso para mí no vales, no vales wey. Fan de Tote King que no le aprendes nada Es como decir 10 años en esto sin disco Y una reputación prestada hey, Eres más excusas que flow, clone perdedor You can tell me de the the las Hijo de Osiris, agua y fuego The de David. David, locura ecléctica, supa, master, flow, emsignato. Yo soy figura de hexagrama, tú eres un simple garabato Lo complicado de rapear no es la rima, sino no, no ser sé. real o la delgada línea. línea Entre exagerar o mentir, sentir la necesidad de romperte la madre y solo la dejé fluir yo, boom. Tu cara por el sudor se empapa La situación lo reclama Que no hay fama, que nah. no hay trampa nah. Solo mañana, hey, 7 y caca Mala sarna que penetra mis entrañas El tiempo pasa se van muriendo las arañas yeah. Y sus patrañas, eventos y mamadas En cuatro patas, afuera golpes y patadas Mañana, nadie sentirá su ausencia Paciencia, parece que parece amnesia Y como todos te quejas de la escena, pero puñetas tú eres el puto que la frena. Eres mi caja, te guardo las palabras y espero a que me escuchen porque es muy fácil que te abras. Desde tu punto eres rudo y no te frena. pero desde mi punto comes demasiada verga. Perra te aferras a tu soberbia mientras tragas mi esferma, mi rap te enferma y nunca merma. Por eso camino ya no todo a pa para ver tu muerte poco a poco. Tus ojos se cierran, sientes el morbo que me quema y empiezas a, a agonizar, agonizar, a llamarle a santos, y a esconder bien tu verdad, que después de abrir tu pecho voy, voy a, a conocerte más, más. Agorra para mí, y esa es, es esa es la esencia, no esperes un hit que te guste, es coincidencia, coincidencia, estilo robusto, escribir es un placer, digamos que si te late, tienes, tienes buen gusto. gusto, sé lo que debo hacer, y eso no quita gay. que, a veces me sienta como en la Bronx Day. Day. canción que me dedique, serán tus cinco minutos de fama, siempre dejo los problemas en la almohada, sé que moriré, Joven men, y no malgastaré mi tiempo por cada imbécil que me jode, o se queda en el intento, veces en, en el agua, y aves en, el... en el viento, 87 la mierda que flota, yo no, no mi orden está, no. aquí la musa se desviste y me baila, no me distraigas. Si, si ya, ya me canta, canta, o si vivo en mis delirios, le digo, que no me quite su sonito, que, que prenda mi ruido, ruido allá aquí en el olvido, no. que no se olvide de pasar sus atenciones donde vivo, my, my people, people. Que que no es carmienta. Caras maníacas, tercio, pelo y caja y felpa. Despiertas, al azar de nuestra jeta. Hardcore, sol, el desierto y metralletas. Estepa, solo dos, no hay problema. Que se, se sepa, es, es mi crew tirando cream, crema. Cream. <risa> mop, mop. Hey, yo. yo. Esa mano arriba, loco. Yeah. Si te gusta lo que escuchas. Yeah. One love.